Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo otro video diario donde haré otro conejín más que agregaré a mi lista de conejines. Aquí tenemos a Conejín, Conejín Matón, Conejín Troll, Costejín y Conejín Cloth. Por el 14 de febrero, día de los enamorados, vamos a crear un nuevo skin. ¡Lila Tochi! En esta ocasión me estoy grabando directamente de mi computadora. No tengo claro cómo voy a hacer a mi conejín esta vez, pero hice unos bocetos horribles. Esperemos que no nos salga tan mal. Ay no, pues esto. Pero no sé si es aquí un que se vea calvo no sé qué pasó se, se le hundió la cabeza ahora vamos a hacer los ojos de conejo. Que feo. Sí parece loco. Esto parece ser un desastre. Tiene la boca azul porque es de sangre azul. Bueno, yo creo que así quedó bien, bueno, no me gustó mucho, pero se me medio loco, supongo que así es el amor, loco, le vamos a llamar conejín enamorado, está muy largo, conejín amor, conejín love, conejín love, muy bien, conejín love, pago. Y ahí está mi nuevo Conejin. Está más loco que nunca. Y así es como luce al jugar Conejin. Vamos a comernos alguno. La verdad es que no sé jugar. ¡Ay! ¿Qué onda? No sé jugar así en computadora, pero ya veremos. Además es incómodo porque se escucha el mouse. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a este. Ah, y a mi otro canal, que es Healing Corn. Y no olvides tocar la campanita para que te notifique cada que suba video. ¡Ay! no oh, soy muy mala! ¡Pobrecito! Y nos vemos, estrellita. ¡Mío! <risa>